y funciona gerre harinado siempre arranca no vamos bati ¿Cómo no, va eso me... bati, porque... <ríe> está bravo el viento hoy no está sé bien. bueno vamos, vamos. a ver esta es chocolate no tenemos panilla preparado ya que vivimos un ratito mucho viento hoy no pudimos o sea vos meter. el harinado lo ¿Qué otro ingrediente le pones harina? Yo le pongo una latita de choclo siempre porque me gusta pescar a, a pescar a mí así. Con maíz, una latita de choclo, aceite de vainilla y agua del lugar ya. ¿No hace falta más nada? No hace falta más nada, sí. Ya o para sea, pescar tranquilamente. O sea, viene listo para usar, no hay que poner este harina. Sí. O Está sea, bien listo para usar. Ah, listo, buenísimo. Con un poco de agua del lugar. Un poquito de cece de vainilla, agua del lugar. Y si querés un poquito de nalga de choclo, como ¿no? quieras, y, y yo tengo esencia y ahora, si yo le agregamos. Ya tiene, este ya está preparado. Ah, sí? Sí, sí. Bueno, ahí le mandamos los, los resortes, los anzuelitos. Yo siempre le mando un, algún chocrito ahí en el suelo. la poco vamos a con la batata? Sí. Ahí va. ¿Ya quedó? Y ahí queda espectacular va a llevar bien el lugar va a llevar bien sí. este es el de chocolate este es el de chocolate Olé. ¿Ah? a ver si te gusta el olor si sí. muy bueno La ganas de comer no? <ríe> si sí. Más para desayunar esta bueno ah, bueno esta no, es la de vainilla la de vainilla también lo mismo plaza de choclo y, y, y, manilla, y esta ¿sí? es la línea que están haciendo también, ¿no? Esta es una línea que hacemos nosotros. La hace Pepe, tenemos también Fier, el acá es la coreana. Bien. Bueno, apretamos dentro del resorte bien. Ahí Siempre le mando el espedito, un maíz. Que quede suelto uno, ¿no? Sí, uno dos ah. pinchos y otro que quede como sueltito. Ajá. Ahí. Todos los fotos por acá. Ahí. Perfecto. Listo para analizar. Y en vez de despique. vamos a ver si tenemos suerte. Gracias, Batista. No, por favor, no. ¿Qué pasó? ¿Siempre arrancó? Vamos Con que reardinado siempre arranca ¿Cómo, carpa ¿Qué tal? Sí, está, está de fuera. Es de forma, Es ¿eh? de forma, No, no había sentido ya se va ¿Qué? ya gordita mira qué lindo como se va mira como se va qué lindo como se va muy bien pepe el jugador qué realinado